La noticia, uh -huh. lo volvemos a repetir, reiterar, ayer lo comentábamos, gobierno nacional, básicamente en crudo es o se le vuelve la plata a los chicos o se le reprograma el viaje. Queremos ver cuál es la situación de las empresas eh, de viajes, cuál es la situación, el diálogo con los jóvenes, les jóvenes y... Eh, ...para profundizar estamos en comunicación con Sol Recalde... ...que es justamente coordinadora de viaje de Bariloche. Hola Sol, gracias por atendernos. Hola, buenos días, ¿cómo andan? Robert y Rizo te saludamos. Eh, queremos saber concretamente cómo está la situación... ...de las empresas en este momento que... ...si mal no recuerdo, ahora nos vas a decir... ...ya se tendría que estar en Bariloche. Bueno, situación pandemia... ¿Cómo está la, la situación concretamente desde la agencia de viajes? Bueno, sí, tal como decís, en este momento ya se tendría que recontra estar en Bariloche. Uh -huh. eh, normalmente los viajes siempre arrancan en mitad de junio, principios de julio, y de ahí para adelante todo el año. Uh -huh. Así que sí, ya tendríamos que, que estar allá en, en temporada. La situación ahora es bastante inestable en realidad, porque estamos dependiendo 100% de lo, que, de lo que habilite... El, el Ministerio de Turismo, digamos, no no depende de nosotros es una cuestión por supuesto que, bueno, que nos excedió totalmente gente, eh, pero no, por el momento es eso, se está esperando que, que se utilice el turismo para que los chicos puedan viajar y tener su viaje. Para el, los viajes de egresados del 2020, que es el año en donde estábamos, ¿en qué momento ustedes empiezan a trabajar con los chicos, empiezan a dialogar? Eh, en, a principio de año, ya desde el año anterior, ¿cómo es ese esa cuestión como para trabajar y poder hacer el viaje egresados? Bien, el, toda la cuestión del viaje es, es larguísima, no es solo que el viaje de los chicos arranca en el momento en el que ellos ahorran la noche, sino que la empresa, desde el momento en el que se acerca a la puerta del colegio a intentar vender el viaje, que ya ahí los chicos empiezan, digamos, con contacto. Y uh -huh. una vez que los chicos contratan, eh, siempre se tiene una reunión que, que es como, digamos, obligatoria, un, un mes antes del viaje, que se llama la reunión previaje, que ahí es donde se les confirma a los chicos exactamente el día que van a salir, se les da un listado con cosas que tienen que llevar. Eh, ese es como el, el primer contacto previo que tienen los chicos a Bambi, es un mes antes, en ese momento, una reunión previaje. Uh -huh. eh, son cuestiones que, por supuesto, este año no, no pudieron hacer, eh, en un momento en un primer momento decían que se decía que cuando que se estaba esperando a que arranque el colegio y una vez que arranque el colegio a los 15 días se va a arrancar la temporada eh, pero bueno ahora la, la empresa eh, está haciendo negociaciones uh -huh. y, y les da la posibilidad a los chicos de que se pueda devolver la playa, eh, no en un 100, un 100% pero un 90% de lo que sería el, el, el abono total del viaje eh, y en el caso de que se reabran eso por ahí es como un poco más complicado pero en el caso de que se reabran los viajes la opción es eh, se le dan dos fechas de opciones a los chicos para viajar o la tercera opción es digamos que se devuelva la plata ¿Cuáles son esas dos fechas claro. que, que se están e evaluando? Todavía en verdad no están son dos fechas fundamentalmente porque eh, si no se junta la temporada 2020-2021 eh, por una cuestión de que si en el 2021 todo eh, mal y, y toda todas normaliza tienen uh -huh. capacidad que es imposible para que puedan ir las dos las dos promociones juntas. Solo cómo estás y los viajes porque empiezan creo que los viajes de egresados empiezan en marzo abril los viajes que son hasta junio de la promoción 2021 digamos se sabe qué pasaría con ellos. No los viajes eh, normalmente arrancan eh, a partir de junio o sea de Bien. junio en adelante. De marzo a junio es un lapso de tiempo en el cual no, no suele haber viajes. Sol, ¿y este año sí. lograron tener contacto, eh, digo, concretamente en base a relación a otros años? Porque el eh, aislamiento comenzó en marzo. Generalmente, no sé, por eso te preguntaba, en, en, en principio de marzo ya se empiezan a vender los viajes, ¿cómo, cómo es? ¿Llegaron a tener contacto con los alumnos? Claro, con los de sí. cuarto, quinto. Sí, nosotros con los chicos estamos estamos teniendo contacto estamos, eh, a través de, de grupos de WhatsApp, es, también se están haciendo eh, reuniones a través del Zoom. Sí, que hoy la prioridad no, no está por ahí en, en, en poder tener bien poder en el 2020 que, que, que con contrato de por medio tienen ese sueño del viaje a Bariloche con el que todo el chico que está en sexto supongo que tiene eh, entonces hoy la prioridad es esa es poder darle darle una solución que lamentablemente ya no depende de nosotros uh -huh. claro. ya, ya hoy dependemos de que, de que se pueda reabrir el turismo y una vez que se, re, se reabre el, tur, el turismo recién ahí eh, se va a poder eh, decirle bueno chicos miren tienen esas dos opciones de fecha de viaje también tenemos que sobre todo los chicos que este año terminan el colegio van a arrancar la facultad. Eh, entonces, no es, no es una situación simple de solucionar. Uh -huh. ¿Y han tenido algún tipo de contacto con el Ministerio de Turismo, con el Área de Turismo Municipal de Bariloche, para, ver, eh, para evaluar protocolos o, o, o definiciones de fechas? Mira, con el, con el Área de Turismo de Bariloche eh, hay contacto constante, eh, pero en ningún momento se dieron fechas. Eh, porque si sí, en un momento se, se había hablado de reabrir el turismo por el interior, o sea que los, la gente, misma la gente de Avril por ejemplo este año pudo ir a esquiar, claro. de residente de ahí, eh, pero pero como es mucha la, la, la cantidad de gente que viaja, todavía no, no se pudo, no es nada concreto lo que lo que se puede charlar. ¿Podés charlar con ellos? ¿Qué humores manejan los chicos? ¿Cuál es la situación? ¿Les agarra ansiedad no, no, de querer viajar? Sí. Sí, los chicos la verdad es que están súper ansiosos, recontra el eh, Los chicos manejaban manejan una ansiedad increíble, más que nada eh, porque están hace un montón de tiempo también adentro de sus casas, no solo por el hecho del hecho, sino por el hecho de, de, de lo que es todo, todo año. Eh, es una lástima porque es un año que los chicos viven y que esperan como con mucha emoción. Entonces sí, nosotros estamos, nosotros, eh, estamos también en muchas redes sociales y en redes sociales constantemente preguntas y, y, y cuando cuando van a viajar. Eh, Muchos ya como que hasta lo van por perdido eh, por una cuestión de que de que ya estamos casi a final de año, todavía no hay, no hay mucha respuesta a través del Ministerio, a través de, de, del Gobierno y de todo. Entonces, sí, los chicos manejan una ansiedad terrible, obvio. Pueden estar atentos a los comunicados del Ministerio de Turismo sí. y seguir las redes sociales oficiales de, de la empresa con los que con lo que los chicos viajan, porque se suelen hacer por ahí los comunicados oficiales, que le presten mucha atención a eso, si los chicos están escuchando. Eh, que sigan eh, a su y empresa. Los comunicados, eh, hoy bien. Los comunicados se, están manejando, se están subiendo en, tal vez por vivo de Instagram o por fotos de Instagram con, con algo escrito, entonces que, que le presten atención a eso porque están intentando de, de ahí tranquilizar, y si toda información que se sepa, plasmarla en esas redes